Estoy de viernes, me trago poquito a poquito. No pasa nada. Estamos, una vez más, eh, la plantilla de siempre, los habituales, los panas. Buenas tardes, Íñigo Sendino. Buenas tardes. Buenas tardes, también, José Andrés. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, aquí de Chile. No tuvimos a José Andrés en el episodio pasado Porque se me habían roto las cadenas Tuve que ir a comprar otras Tuve que escapar, logré escapar por una tuve, tuve que ir a comprar otras no pero, pero ahora ya tenemos cadenas nuevas ya ahora son mejores, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? sí correcto, son mejores No, mejores. no oculta no <risa> la tortura Ni la trata de personas Gracias Ni el secuestro Ni el secuestro eh, Ni mucho menos el asesinato Ni mucho menos el asesinato Por si acaso, no, acaso. No ¿sabes, mi tío? ¿Sabes quién sí que apoya el asesinato? <risa> ¿Perdona? A ver, no, no, no, no, no esta afirmación no se puede... El hacer. desarrollador de las óculos Suicida. Ah, bueno. No, eso... Él apoya... Pero creo, eso... Es algo que vamos bien. a comentar después. después de momento después. vamos a presentar a nuestro cuarto participante. Porque hoy volvemos a tener cuarto participante. Los que estuvisteis en el episodio anterior ya sabéis de quién se trata. Le y dos, para los que dos, no, le bienvenido le a Darka97. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estamos? Buenas tardes, y buenas sobre todo si sí, que estás tú ¡Ay, <risa> Ay qué, qué padre, bonito! 6 en la tarde para nosotros, 5 en la tarde para Darka eh, Se nota que tiene más retraso, temperatura no ahí Se, se nota, se nota además, sí, se, sí, se nota que, que está ahí más a más, eh, más caliente También eh, <risa> <risa> <risa> El contexto, el contexto no. Y bueno! Y bueno, y dicho bueno. esto, tenemos, tenemos un par de comentitas Joder, estoy muy mal pues tenemos un par de cositas que comentar. Eh, lo primero, la gente que está en el chat, una vez más, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por Eso estar no aquí. Venga, Me la suda. Eh, y luego, ¿qué vamos a comentar? Tenemos una cosita muy especial coming up. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos eh, a tener la Big Conference el viernes sábado que viene, es decir, día 18 y 19 de noviembre. Y ahí vamos a estar grabando cositas y preparando cositas para luego poder enseñaroslas en el siguiente episodio. Así que uh -huh. estad atentos a nuestras redes y tal, porque vamos a subir cositas guapas y vosotros vais a poder verlas. Y lo anunciamos con el drop. Encima, que es mejor. Toma ya. no, no, no, no. no. No, no ha encaja, no encajado Bueno, no, oye, encaja. no, es lo no, no, que hay, es lo que hay. A, veces, con, a veces cuesta un poquito Con calzador eh, eh, Déjame añadir a ver, una cuestión adelante. Big Conference es eh, pues básicamente el um, sucesor de la and Series Game Festival eh, Este año se va a centrar en temas de conferencias e indies uh -huh. Van a añadir también los premios Titanium y, y, Titanium, algún, y algún evento más ¿Y, que la, y los Indie Burger Awards Eso, eso, los Indie Burger Awards eh, pero va a ser básicamente eh, Todo pro A tope de pro ahí está. Eh, De ahí también los precios y otras cuestiones Pero eh, Como nosotros vamos a estar ahí <coughs> Os iremos contando puntualmente Todo lo que se cueza en el evento Si por lo que sea nos estáis escuchando Vais a ir a la Fan Serious y queréis una entrevista No, no, hola. no a la Fan o Ah, sea, Perdón, a la Big Conference y queréis una entrevista Aquí estamos nosotros Que vale. también estaremos por allí eh, Y otra cosita más que vamos a comentar eh, que va a ser la siguiente ¿Visteis nuestro streaming de Awinding Path y os moró el juego? ¿Habéis visto Awinding Path y os moró el juego? ¿Conocéis a Flint's Arcade y os interesan sus juegos y sus iniciativas y sus cosas? ¡Sorteamos dos claves de Awinding Path! En el Twitter desde... Ya, salva yo la a todo quiero, tuyo. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. <ríe> Tú por desgracia <ríe> por lo que pone, según lo que pone en las bases no puedes participar. Me cago en... eh... sí, de hecho es verdad, no puede, no puede, no puede participar él, no puedo participar yo, no puedo participar. Correcto, correcto. Quien. No puede participar mi hermano que está en el chat. <risa> bueno, eso es... correcto. No me menciona a mí, sí. Eh, eh, sí, sí. Vamos, Arca, vamos. <risa> eh, ¿Tú puedes participar? Creo que, es que sí, la... creo que sí. No, no puedo, no, porque es colaborador de Euskadi digital, no puedo participar. <risa> está mirando hacia los lados diciendo. Ah, no, no. Ah, eh, y Salva tampoco salva, puede, tampoco, salva tampoco puede participar. No, oh, pues nadie puede bueno, participar. Creo, creo que nunca hemos hecho presentación oficial, pero salvas ya nuestro. Como salvas nuestro CM, sí, salvas nuestro CM. O sea que tampoco puede participar. Y no, Daniel, tú tampoco puedes. Nos <risa> hemos cagado a la mitad de la <risa> la <risa> los pobres. No Daniel, miedo no tampoco. <risa> bueno, eh, participa en twittercom barra euskadigital. Ahí tienen. Eh, vais a tener el Twitter, Ahí está subido. Pingueado. Lo vais a tener. Eso es en, en pingueados, correcto. Eh, fijado. Perdona. Fijado. Hasta que Elon Musk <risa> se lo cargue se llama fijado. Y Elon Musk qué va a hacer. Y cuando se lo cargue igual nos vamos el a multiplicado todo cuesta En momentos. fin, más. Bueno. Eh, bueno, vale. ¿Cómo ha sido esa impersonation de Elon Musk, por favor? El verificado ahora cuesta 8 dólares. Me da igual que sea para verificar la identidad de una persona en realidad. Ahora simplemente cualquiera que quiera puede ponerse el nombre eh, de Donald eh, Trump. Trump. Ya, pero ¿sabes, ¿sabes qué es lo mejor? Ya, pero ¿sabes que es lo mejor? Que se están haciendo memes con ello y que ha habido bastante gente que se ha puesto Elon Musk verificado y que se ha puesto a poner a subir mierdas como si fuesen Elon Musk. Que como pone Elon Musk tick y nadie chequea los arrobas... Escucha, escucha. This is Elon Musk, co-founder and CEO of Tesla. Y ya está, por algo viene no, el, necesito. el meme, ¿sabes? Es que de hecho necesito ese video aquí, lo necesito en vivo y en directo. Bueno, por si la gente no lo conoce. This dice, is Elon Musk. Y dicho, y dicho todo. Un XD, un XD y Euska Digital compra el verificado. ¡Venga! No, no, no, no, aquí soltáis los bits <risa> o oh, aquí no hay Gente, ¿alguien nos compra el verificado? <risa> 400x. Eh, dicho esto, vamos a proceder a hablar sobre videojuegos ¡Dale, Borja! Favor, Así que hoy en Gaming Room Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming Incluyendo las gafas VR, asesinas y las nuevas gráficas de AMD También hablaremos sobre diversos lanzamientos de videojuegos Y la Playstation VR 2T Y por último, eh, si hemos invitado a Darkas por algo Nos va a hacer una recomendación muy bonita y muy sabrosona Como la de la vez anterior ¿A que sí Darka?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 Noticia número uno de todo el guión. titular, es gafas pero VR pero, pero, pero, que matan pero, pero, pero. al jugador IRL. Bueno, ya, ya, ya me has jodido todo el pecho. Se pez. acabó. Ya me has jodido todo el pecho. quiero bien que he clavado la sintonía. Sí, la, la verdad que Italia. sí, Ñigo ha clavado muy bien la sintonía. Que... Gente, podéis poner en Twitter que Ñigo clava muy bien las sintonías. Lo podéis pinguear y esas cosas. Bien. Exacto, <risa> Ñigo la clava bien. <risa> bien. Hasta Ñigo la clava bien. bien. Eh, <risa> el diseñador de las gafas VR que matan al jugador IRL se llama Palmer Lucky, ...y es el creador como tal de las Oculus... ...de las Oculus originales... ...el dispositivo en este caso cuenta con tres cargas explosivas... Íñigo os va a mostrar la imagen en pantalla ahora mismo... Sí, ...que se activan cuando el jugador muere... ...dentro del juego, precisamente... ...que para eso está hecho así... ...es decir, tenemos las, las VR base... Que, que son como las gafas que te hemos tenido toda la vida Y como estáis viendo, tiene tres putos pinchos Y esos pinchos son cargas explosivas internas no, Hacia adentro Correcto, hacia adentro no, vale, Están preparadas adentro. para, literalmente, explotar el cerebro del de usuario Están vale, hechas oiga. para ello tú, tú imagínate que te pilla el ejército, ¿vale? Te pilla, ¿vale? Eres, eres ah. en plan, un terrorista, ¿vale? Te pillan uh -huh. y te dicen Venga, vamos a ser blandos contigo Vas a tener que jugar juegos como método de tortura Y el tío, en plan, joder Qué fácil. Y te ponen y, esto Y de repente te ponen un casco con putas caras explosivas en la cabeza sí. Y te ponen a jugar, no cualquier juego, te ponen a jugar el... Puto al Elden Ring, dry. No, no, al Elden Ring Al, Call of Duty, al, al Dark Souls el Elden ring. <ríe> Al Punto al Souls. Geometry Dash Al LoL, también, Souls, sí. Souls, sí Claro, sí. El, LOL, el LoL es pasable El LoL, te lo juegas, el LOL no es hacer? pasable Sí, sí Te pones a jugar Yumi ya está Pero, pero te pones a jugar y Dark nos Y nos pregunta Borja Arbosa en el chat Buenas tardes, Borja Arbosa Que si es el mismo Palmer que vendió las Oculus a Facebook Es el mismo Palmer que vendió las Oculus a Facebook eh, De hecho, ¿qué es lo que ha dicho okay. este man? Si mueres en el juego, mueres en la vida real. Lo ha presentado así en el blog. O sea, ha presentado, ha puesto un, esta imagen, ha puesto ese titular, tal cual. Si te das cuenta... Ha puesto los huevos <risa> en la mesa y ha dicho, yo me voy. Pero si te das cuenta, eso es lo mismo que decían en Zao. En Zao. Sí, sí, sí. Es que de eso hecho, me de sí. hecho, si ya, ya, me, juego, está, ya me está sacando las cosas. Real. El pavo asegura que la inspiración le vino de Sword Art Online, anime en el que existe un casco de realidad virtual llamado Nerf Gear, capaz de matar a sus usuarios. O sea, es que todo lo que estáis diciendo es lore de esta noticia. Literalmente eh, okay. vamos, vamos a decir una cosa Vamos a destacar un detallito Y es que Palmer lleva trabajando en una empresa de tecnología militar desde 2017 ya, cinco, ya. Añitos, uh. cinco añitos dan para mucho eh, Y que luego el pavo asegura que Si bien los gráficos mejorados pueden hacer que un juego parezca más real Solo la amenaza de consecuencias graves Puede hacer que un juego se sienta real para ti Y para las demás personas del juego eh, A ver todos sabemos que esto nunca va a salir al mercado. De no, por masa. supuesto que no. Pero es que como esto salga al mercado negro, eh, estamos jodidos. Pero no, escúchame, escúchame, escúchame. O sea, igual mi escenario de algún terrorista que haya a sido ver. torturado con esto, igual no está tan descabellado. 2017, ¿eh? Han habido cinco años de margen para que cosa? traigan a un pobre, un pobre gilip... Que haya que, que estado por ahí haciendo cosas raras. Y le digan, oye... Tú serás mi sujeto de prueba Quiero decir, tú plántate tú un detallito, ¿vale? Plántate un detallito Hay una cosa que se llama chalecos bomba Hay otra cosa que se llama cinturones bomba ¿Por qué no gafas virtuales bomba? A ver, yo, yo, yo, yo os digo una cosa Primero, punto número uno Sabemos a ciencia cierta que este señor ha fabricado esto Lo ha fabricado, ser, no lo ha usado Porque puede ser un concepto, un arte, incluso una maqueta Pero, pero si no funciona, no funciona O sea, quiero decir, yo puedo hacer esto con papel maché Y no va a servir para nada que yo sepa lo ha fabricado no, no lo ha usado yo solo, yo solo digo que sabiendo cómo funciona la tecnología lo más probable es que esas cargas el activen nada más a entrar al menú de hecho de hecho de hecho eh, lo ves? que ha dicho lo que ha dicho él es que eh, todavía no te lleva lo suficiente para probar personalmente el dispositivo así que doy por hecho que sí lo ha creado eh, y que también está trabajando en un sistema que no Permita al usuario quitarse el casco bien ¿Qué What más? Sí, bien. correcto, claro no, no, no, yo, pero Imagínate que, imagínate que te dicen No, mi si mi tienes, pie, te tienes bien. que poner las gafas Ya, pero es que te pones las gafas, eh, abres el, el den ring y te las quitas el tirón Y aparte ha dicho también que, a ver, que no tiene huevos a ponérselo Ni a ponérselo a nadie, porque imagínate que tiene Fallos y que explota cuando le das a jugar Pues cosas, sabes, bueno, o sea, a ver, no usar claro, maniquí. Que yo Pero bueno eh, Yo quiero destacar aquí El festival que se está montando en el chat Como, por ejemplo, Arbor diciendo como diría Homer vamos a palmar o en este caso vamos a palmer Perfecto es horrible eh... es muy malo eh, salva diciendo jugar todo un juego con estas VR eh Darka imagínatelo imagínatelo sería bonito eh, Miquel dice que no lo va a comprar Me parece lógico eh, sigáis cada... Salva si vais cada usar estas VR esto será Killing Room eh, pues eh, no no ahora ahora reíos todo lo que queráis Killing Room es un buen nombre para un anime eh, sí. Hecho, change my as mind. Assassination Classroom también. Por o sea, eso. Change joder. my mind. Killing Room, asesino... <ríe> as literalmente... Eh, esto me recuerda a los memes en los de... Eh, Tienes Iron Man, no tenemos eh, hombre... Ah, oh, yo qué sé, tío. Hombre metal. Hombre metal, ¿sabes? En plan... Do you, do you have Iron Man, we have metal... Eh, boy. Boy, por ejemplo. Pues en este caso sería lo mismo. Do you have Assassination Classroom? No, we have Killing Room. Perfecto eh, También dice Daniel que está zumbado este señor A ver, estoy de acuerdo o sea Y bueno, en fin eh, Darka, opiniones es? al respecto No sé, en plan Miren de, por, por, de otra manera Si la gente empieza a usar estas gafas eh, Digamos que los tóxicos Dentro del juego y los mangos Terminan desapareciendo de una manera u otra <risa> eh, Ya, pero entonces, entonces si, si tú lo que usas es estas gafas Para que desaparezcan los mangos Eso te convierte en gatekeepers, eh, Darka Ah, uff, pues, pues nada. Ya, pues, es, es, no un problema, es un problema, eso, es un problema eso, ¿eh? es un problema, es un problema. Espérate, es que... no, me voy a suicidar un momento. <risa> no, ¡No! ¡No! Ya, por... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Está poniendo... No, darca, no, no, no, a lo ver, hagas. A ver. <risa> vamos. Oh, estoy muy loco! Vamos a, decirlo, vamos a decirlo, como es. Cuando cuando ha dicho, a ver, mirado de otra manera, estaba esperando, yo estaba yo pensando cuál es eh, el comentario más terrorista que puede decir. <risa> pero pero bueno, me vale. Eh, Sernaso, ¿qué opinas, usted caballero? Vivimos en una puta simulación. <risa> Nada más que opinar, simplemente vivimos en una simulación Necesito no eh, un clip de eso O sea, ¿desde cuándo ver un anime te inspira a crear un, un, un potencial peligro para muchos gilipollas de esta vida? ¿Quién crees que será el primero que cree el, el ultra el ultra imán este de mierda de Iron Man que le salvaba de la metralla? ¿Quién crees que será el primero en hacerlo? No tengo ni idea, pero ¿sabes, sabes qué te diré? A ver que un día de estos, Elon Musk se le va a pilar la pinza, ¿vale? Se le va a pilar la pinza. Uh -huh. Y va a crear alguna, <risa> alguna tontería, en plan, armadura de Iron Man. ¿Y qué va a pasar? Que se va a dar una hostia. La, Elon Musk, a, hostia. a ver, quiero decir, Elon Musk <risa> fue ese pavo que lanzó un cohete sin tener eh, sistema de recuperación y explotó. Hombre, y vino un periodista aleatorio y le dijo, pero eso que has implementado para la salida... También es para la llegada, ¿no? Y en plan, sí, sí, claro, no, no, no, no, la verdad es que no, gracias por la ayuda O sea, quiero decir, Elon Musk es ese tipo de persona Es el tipo de pago que dijo, nuestras ventanas son indestructibles, le tiró una bola y se rompió <risa> <Eso fue lo risa> O sea, quiero decir, es, es ese tipo de persona increíble Entonces, o sea... <risa> tal y como diría eh, Borja Arbosa en Sarean <risa> Sear, Chimino a que Akesandau eh, es que de hecho mira voy a meter voy. puña porque llevamos eh, prácticamente un mes bueno un mes desde el. sin, sin usar si mira que se han dado no no usándolo usándolo o sea eh, eh, desde el final de la temporada pasada pero sobre todo esta llevamos a fuego 3-4 programas flipándolo con las movidas de Elon Musk Respetable. o sea pásense por enredando Respetable. y salensear si quieren saber más porque este <ríe> señor está de la puta cabeza lo sí. está lo... y Correcto. cada vez va peor cada vez va peor pero... Íñigo, dice tu hermano que ¿qué es lo próximo un cuaderno es posible. Un cuaderno explosivo no lo sé, pero un cuaderno asesino ya está inventado Correcto Pero a ver, a ver, a ver, ahora os planteo una cosa ¿En serio os tomáis esta noticia como verídica? ¿En sí ¿En no sí. parece demasiado? A mí, a mí me parece, parece que es absurda Realizas. Te parece absurda, no, pero o sea, en principio es real Es que es muy surrealista es que ¿En serio? Es que es sí. Muy, muy no, sí, sí, es que parece, cabeza, parece que no es verdad Es que claro, además tú le ves al pavo presentándolo con toda la seriedad, ¿sabes? En plan, si realmente los videojuegos suponen más reto, la gente se lo tomará más en serio o sea, el Pau lo presenta así, o sea, no lo presenta en plan, imagínate tener estos, estas gafas XD No, el Pau lo presenta eh, en plan, eh, es que los videojuegos... Obviamente esto es un... Ver, es obviamente a ver, a ver. un puto troll, es, es un puto troll pero con, a ver, con dos huevos eh. Pero es que el hecho de que lo presente así, hace más risa Y posiblemente el hecho de que tenga un prototipo, aunque sean con cargas no explosivas El hecho de que tenga un prototipo, porque va a tener un prototipo, estoy seguro de que este hombre tiene un prototipo Le da más gracia aún es que lo, yo no entiendo una cosa. Si todo el mundo. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero había un juego de hace ya un par de años que literalmente cuando morías en el juego se desinstalaba. Se borraba sí, todo sí, o sí. lo perdía. Sí, dice, sí, si ya dice. todo el mundo ya tiró un montón de hate a ese juego por esa mecánica. ¿Cómo tiene que ser un juego dedicado a matarte? A ver, es que no es un juego, son unas gafas. No, pero yo digo que se haga que desarrollar algún tipo de juego. Para estas gafas No, claro que no claro, darka, integra, darka, Darka darka, darka, una, darka Alguna, darka, alguna, darka, no, ¿alguna, alguna no, interacción No No No El pavo ha diseñado no, las gafas Posiblemente habrá creado un prototipo No sé si con explosivas o no Habrá creado un prototipo Se habrá reído de todos nosotros Y lo tendrá guardado en una caja claro. Bueno O sea, ¿qué quiero decir Efectivamente, eh, vamos a dejarlo en fin. todos en, en, en lo que dice Daniel, que esperemos que solo sea una idea loca, una maqueta, un a este señor se le la pinza y que no vaya más. Bueno, y vamos a hablar, eh, yo no sabía que teníamos esto aquí, de, he metido sí. cuña antes, pero ahora vamos a meter más cuña. Sí. Eh, vamos a seguir hablando de Big Conference, que efectivamente es eh, el evento que tenemos por delante durante la semana que viene eh, aquí, en, aquí en Euska Digital. Aquí, no, en Euska Digital. También, pero también en los alrededores de Bilbao eh, se va a celebrar en concreto en el BEC, que eso no hemos me mencionado antes, en, en, en el Bilbao Exhibition. Center, eh, con dos zonas principales, conferencias y Indies, además de las que hemos comentado del Indie Burger Award har, har, y, Indie Burger Awards. y los premios Titanium. Eh, ponentes entre otros, pues eh, sí gente, gente... Gente muy top. Gente no. ¿Quieres que no, diga no, yo los nombres? No, no, sí, desconocidos, llego. desconocidos como Sujet Joss <coughs> de PlayStation, Croll de Valve, Mauricio García de The Game Kitchen, eh, este sí, Ives. Ives Wang le Wang, ¿este señor es chino-francés? No, tiene mente que es francés ¿Pero, pero el, el Yawank? ¿De dónde viene? ¿Yawank? Oui. ¿A ti, ti Yawank no te suena francés? No, me suena chino Pues suena francés Perfecto, de Focus Entertainment <risa> Y bueno, cosas variaditas Pues eh, marketing, IPs, eh, Game Pitch mmm, Cosas eh, Estudios vascos también va a haber por ahí Va a haber una zona indie Y gol donde... de tecnología, cositas de videojuegos <risa> eh, Va a haber una <risa> zona indie donde se va a poder probar eh, unos cuantos juegos y hablar directamente con los desarrolladores y eh, se va a presentar En primicia Press Start Que es el documental Sobre la historia Del videojuego español Detallito Le tengo muchas ganas a esto Porque Se presentó en Netflix Hace tiempo Que de hecho Hablamos de ello Creo que fue una temporada Dos o tres de Game Room, No me acuerdo eh, Un documental eh, De la historia del videojuego Que si no me equivoco Se, llama, se llamaba precisamente Press Start Pero hmm. no la versión española Sino Press Start La versión original hmm. eh, Y yo me lo traje entero Es precioso Lo explica todo a la perfección hmm. Estaba en Netflix Creo que sigue a día de hoy Y eso lo explica todo Muy, muy muy bien, si queréis saberos las bases de lo que viene a ser la historia de los videojuegos, chequeaoslo, porque tenéis todo. Tenéis desde Guerra entre Sega Nintendo de hace años, pasando por eh, la primera versión del Pong, o sea, hay de todo. Hmm. Si queréis enteraros de la historia de los videojuegos y no la historia que os cuentan en clase... Perfecto. A chequear, pues está eh, Una de las, de las cosas que espero que salgan en este tipo de... En, en, en este documental en concreto es eh, la historia de Piro Studios Que Piro Studios Ahora a mi hermano le van a venir flasazo, flasazos <risa> de Vietnam. Toma. Fueron los que eh, hicieron Comandos Que es... ¿Quién no conoce Commandos? Un videojuego oh. maravilloso y con unas Mítico. mecánicas mm, estupendas basado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad que sí. Lo cuál es? Pero, Yo pero espero por Cristo eh, Rey igual, que igual salga y encontros. saldrá Blasphemous. Eh. Blasphemous. Blasfemus. ¿Eh? ¿Blasphemous? Ah, vale, sí. Blasphemous. Vale, ok, ok. Eh, así que. Mira, en fin, tu hermano también te hace una recomendación ya, de paso. Eh, si quieren ampliar sobre historia de videojuegos eh, en YouTube, Low spec gamer Bueno, en, en, en YouTube hay de todo sobre, sí, también. sobre historia de videojuegos. Eh.. Entonces, sobre el Big Conference en, Las entradas están por ahí En la Historia de Gaming Room cuando tengamos, cuando tengamos más de cinco años, ¿vale? Todavía no claro, sí, igual, sí. igual podemos hacer un, un, un año Un documental sobre la historia de búsqueda Digital Hostia, de eso sí que hay metraje ¿eh? eh, de, de eso hay mucho metraje Más de audio que de vídeo Sí, pero hay mucho metraje Yo saldré cinco minutos con ah, sí, esa ¿sí? A ver, está, está haciendo la Sispo, Íñigo, por favor, un poquito de cultura eh, Perfecto, pues eh, si quieren Ustedes eh, chequear Big Conference eh, las, eh, Hay entradas Y ir a chequear en Twitter porque Tienen bastantes cosas Sí, hay, hay entradas todavía a la venta sí, eh, sí. En, en fin, pues todas las cuestiones y... y si no lo veréis de nuestra mano no, el, el Dentro de un par bro. de semanitas ¿De qué? Dentro de un par de semanitas ¿Ha dicho semanitas? Creo que sí, sí Pero samanetas. no se sé ha enterado nadie Íñigo, podría haberlo pasado sí. por alto No, no, para nada Para nada ¿Hoy, ¿hoy qué semenetas. le pasa a nuestro querido presentador? Un poco... No sé, sí, me estoy trabando porque me estoy poniendo nervioso Porque después hay Navi y voy a tener que castearlo Y así que no me voy a poder trabar Ok o sea, ¿qué tiene que ver tus cosas que hagas después del programa? Ah, de programa? Cosas. Bueno, eh, o sea, sí, es, gente, nos vamos esto, muy por off-topic, ya esto, lo sé. Esto va a ser como en las empresas. Eh, vamos a tener que empezar a limitar las cosas que hace la gente fuera de su... O sea, en plan competencia. Euskadigital backstage. Digital backstage. No, no. no, no, no. En fin, eh, pues eso Chequenlo, eh, Bilbao International no. Big conference. conference Bilbao International Games Conference Bilbao International Games Esta Es la web, así que pueden ir a verlo Y vamos a entrar en otro turrón No puedes hablar, no puedes hablar Soy, no, yo, yo, no, no, yo, no, no yo, yo no, no, silence puedes caisca, silence. no puedes escucharte Y digo, porque... abre el turrón porque este me interesa Bueno, vamos a hablar de las nuevas gráficas De Ati ¿A ti? ¿A MD? ¿Cómo que? ¿Y digo, ¿Qué coño dices? Radio, bro. ¿Qué dices? Escúchame, yo me quedé en 2006. Las radios eran de Ati, ¿vale? Escúchame. Choca, choca, choca, choca, ahí mismo. Choca ahí, mismo. ahí estamos, hombre. Espera, espera, espera, espera, espera targa Te voy a decir una cosa. Luego, luego es que sería de mí. Este señor. Lleva haciendo un podcast de tecnología, ¿cuántos años? Más de 10. Más de 10. Por eso yo me he quedado entonces. Más de 10 años haciendo un podcast <risa> vale. de tecnología. Vamos y te dice a... que Radio es de Ati. Claro, pero es que es. Dios, deslotes. Que... Este este es tu... tu... Y digo, actualízate, por Dios. Este es tu ídolo. No tienes opinión. O sea, es, literalmente, si, si ahora mismo lo, la, los drivers de las gráficas de mí están en la versión 532 y yo se ha quedado en la 3. Eh, esta gente. Todos todos estos Voy a poner mi cámara. Todos estos inconscientes, voy a hacer una parte. Todos estos inconscientes no saben que de hecho en cualquier momento los puedo mutear en el micro. Y estos no hablan más. Entonces, mmm, no sé por qué se están metiendo conmigo. Porque, porque tenemos derechos de meterte contigo. No, no, no, no se oye. No se oye. Este es tu ídolo ¿no? porque pues, es mío, no. ¿eh? Porque tenemos derechos de meternos contigo. Bien, vamos a, vamos a abordar esta cuestión de forma seria Y no sabes que hablar, chillo lo suficiente como para vamos que Vamos y vamos a hablar de las nuevas gráficas. Radeon, porque obviamente AMD no se podía estar calladito y quietecito al lado de lo que presentó Nvidia hace unas semanas entonces, eh, nueva serie nuevas gráficas, uh -huh. AMD Radeon 7 RX 7000 7000, basadas en la arquitectura RDNA 3 uh -huh. ¿qué es esto, Gaisca? básicamente serie 7000 de gráficas de Radeon. Nueva bien, arquitectura, la, muy la, bien. Bien, nueva arquitectura RDNA 3. ¿Qué significa RDNA 3? Ni idea, ni, me, ni me importa. ¿Sabes es, por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes, ¿Sabes vemos, por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo le ha llamado? ¿cómo le ha llamado la Nvidia a la nueva arquitectura de su serie 40? Sufrimiento ¿Cómo le ha llamado? Eh, la, le ha llamado eh, ayuda, por favor. ¿Sabes cómo le he llamado? ¡Ayuda por favor! Ayuda por favor Ayuda por favor ¿Sabes a cómo le he eh? llamado NVIDIA a su nueva arquitectura de gráficas de la C40? ¿Cómo? Ada Lovelace. ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por la señora ¿En base a qué? ¿Por qué le ha llamado a esta arquitectura de Lovelace y no a la anterior? Pues yo que sé ¡Ah, ah correcto! No pues lo mismo, ¿por qué se llama RDN3? Porque pueden Perfecto, pues han presentado dos y las vamos a ver en la pantalla eh, si poner. empezando por uh, uh, uh, el tope de gama uh, uh, uh, la RX 7900 XTX eso es en uh, verdad es gráfica. la misma gráfica es la misma gráfica pero con diferentes versiones está la XTX y la XT a secas vale el tope de gama que es esta que estamos viendo eh, 355 vatios 24 Miguel dice que AMD de... le tiene Nvidia ¿Eh? cómo miguel dice que AMD ¿Sí? le tiene Nvidia oh, dios mío badum 24 GB de memoria GDR6, uh -huh. eh, 2,3 GHz y se lanza el 13 de diciembre con uh -huh. un precio totalmente ajustado de mil pavazos. Sí, 355 wow. vatios de, de potencia. Importante remarcarlo. Vale eh... Porque la 4090 se nos está yendo a los, creo que son 450 vatios Opinión, Que conste Opiniones de esta primera Opiniones de esta primera Este es el tope de gama El tope de gama de Nvidia es la 4090 No ha salido todavía el modelo TI de la 4090 Y el propio AMD ha venido, el pavo que la diseñó y ha dicho Nuestras gráficas están hechas para competir con la 4080 No lo digo yo, lo ha dicho él Bien, ¿algo más? De momento para esta gráfica no, me interesa la otra también. Perfecto, pues vamos a hablar de la otra. Eh, vamos a hablar, vamos. Del modelo no sé XT, eh, no x est Estamos viendo todo loco. ¿Qué de tenemos? Vamos a hablar del modelo XT que es eh, 300 vatios de consumo, bastante eh, menos, 2 gigahercios de de. de procesador. memory clock, sí, de, de, de, o sea, no de, de, de reloj, de, sí, clock, de, de, sí, de, de clock, de, speed. De, de clock sí, speed, de clock speed, eso que es. sí, de eso. Y eh, 20 GB de VRAM eh, Me parecen unos números 20 y 24 GB de VRAM ¿Qué haces con 24 GB de, de VRAM? Edición eh, de vídeo Edición eh, de vídeo a lo basto. Van a ser eh, pues eh, 100 dólares menos Y se lanza también el 13 Vamos ahí. a remarcar una cosa Y es que realmente antes se notaba mucho, mucha subida con las gráficas Pero cada vez en cada generación El precio está empezando a ser exponencial No estoy hablando ni de AMD ni de vídeo Estoy diciendo de todo en general eh, el precio está empezando a ser exponencial y la subida de rendimiento no es tan vasta. Y el ejemplo que puedo poneros es muy simple. Eh, yo tengo una 3060 de Zotac. Mi 3060 de Zotac os da un eh, clock speed de 1,8 GHz prácticamente. Y esta gráfica son 2 GHz. ¿Diferencia? ¿Mucha? No. En la práctica, hombre, 200 MHz es bastante para las gráficas, pero ¿diferencia muchísima? No, diferencia de precio muy vasta, entonces sí que es verdad que la gente ya decía desde un principio que cambiarse de serie 1000 a serie 2000 era mucha subida, mucha gente no se cambió a serie 2000, aguantó, su aguantó con su 1660 Super hasta eh, lo que pudo y ahora se ha cambiado a serie 30 y de serie 10 a serie 30 hay una subida exponencial muy tocha, sí. Pero realmente, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se están empezando a sacar gráficas, sale rentable cambiarse según sale la nueva serie, yo personalmente opino que no, antes sí que lo era, porque teníamos 5 años, creo que pasaron desde que salió la serie 2000 hasta que salió la serie 3000, creo que han pasado cosa de 5 años, pero ahora desde la serie 3000 hasta la serie 4000 han pasado año y algo escasos y además lo que dice Daniel en el chat es que no necesitas la potencia de una 40-90 para jugar o sea, en condiciones muy muy concretas ya y pero es que, que esta, es gente, para jugar, esta o sea... gente te hace creer que necesitas esa potencia para jugar pero es mentira realmente O sea, es que no te de falta y también es, depende del perfil que juego que tengas, obviamente, si lo que vas a ir es a jugar un Red Dead Redemption 2 a Ultra 4K, sí, vas a necesitar esto. Si vas a ir a jugar un Cyberpunk 2077 a Ultra 4K, sí, vas a necesitar esto, pero si eres un gamer casual, estándar, intermedio, normal, como yo, como José, como Darka, como cualquiera que juega a, yo que sé, juegos normales, a lo mejor en Ultra sí, pero a Full HD, o en alta Full HD, o en cosas así... Vas que tiras con lo que te aguante O sea, yo tengo la 3060 Y determinados juegos me los tira A ultra, a 120 FPS en, en mi Monitor Full HD y se la suda Entonces quiero decir Yo creo que no hace falta tantísima bestia Y Darka que tiene una gráfica que por desgracia se le está muriendo Nos va a decir cuál es su opinión al respecto a ver, eh, yo tengo una, una opinión concreta con, con Radio y pienso que domina el mercado de las gráficas de, de rango medio, es decir, ni las tope gama ni las económicas, el término medio. Si bien nos damos cuenta que las 6900 puede ser, o sea, no, las 6600. De esta generación está muy bien de precio Y sí. por lo que rinde prácticamente es una 3070 mm, Te voy como a corregir, mejor, ahí rinde, pero... rinde más como una 3060 Pero sí que es verdad que la 3060 sí. a día de hoy ronda los 400, 450 euros Y esa gráfica está por 280, 300 Sí, está muy bien de precio También hay que decir, al menos tú ya es opinión mía Que es a lo que me dio paso Gaiska Que yo sinceramente he perdido la fe un poco en Radio no puedo achacar tanto radio en lo, a radio lo que me ha ocurrido con mi gráfica. Sí, si no, ahora os digo desde ya que la gráfica que tengo <coughs> ahora mismo es una XFX. Concretamente la sig 2. La 5700XT de radio. Ahí ya está. Y he tenido una vasta cantidad de problemas con esta gráfica. De verdad, desde el día 1 que la compré, he estado luchando con esta gráfica. Y ahora mismo sí es un poco que yo ya sabiendo ya que es más problema de la ensambladora que de radio. ¿Qué ensambladora tienes? Vamos a meterle mierda. Ah, lo dije antes, XFX XFX Es en sí una ensambladora pero, económica Pero, pero claro, pero, pero, yo en esa época vi la gráfica conoce? a Correcto, ese, ese es el problema de las ensambladoras Así que un poco Podría decir de manera subjetiva De que no me fío de Radeon Pero de manera objetiva hay que decir que Han dominado el, lo que es el mercado De, de eso, de, de precio-costo De calidad Sí, eso es verdad este también medio ha sido lo que para mí la... La ha También voy a remarcar lo que dice Daniel, que es que otra cosa es que quieras jugar a 150 FPS. Sí, eso es otro tema, pero coño. O sea, estamos hablando ya de que te estás yendo a esports competitivos, en los que la gente juega con monitores de 240 Hz en ultra. Mm. Entonces, así, entonces necesitas la cosa más tocha que se te pueda ocurrir. Pero en general, para un gamer medio que tampoco tienes, yo que sé, 5000 euros para dejarte en una torre, pues este tipo de, de gráficas de serie 30, normalitas o además, o incluso Radeon también, de ensambladoras buenas y tal. Te puede ser más que suficiente. Eh, yo sí que es verdad que no. Sí, que es verdad que tengo sentimientos encontrados con Nvidia. Y no con Radeon. O sea, Radeon siempre me ha caído bastante mal. Pero también los tenía malos con Ryzen. Y Ryzen en verdad me está empezando a caer cada vez mejor. Y realmente Ryzen es un... una alternativa muy buena a lo que vienen a ser los procesadores de Intel Y realmente lo están haciendo cada vez mejor. Eh, sí, que es verdad que yo siempre digo lo mismo. Y es Radeon siempre tira por potencia bruta a coste de vida útil. Entonces, eh, ¿por qué? Lo tienes muy básico. Tú ves las gráficas de media y tienes sus limitaciones de temperatura puestas a tanto. Y Radeon los tiene a 15, 18 grados más. ¿Por qué? Porque es lo que es. Porque va a tirar, en mi opinión al menos es así, va a tirar más de potencia bruta, va a matar más a tu gráfica y te va a dar el mismo rendimiento. Sí, pero también es algo que tú puedas ajustar. Sí, decir, sí, por supuesto. Sí es verdad que aquí cuenta el hándicap de que tienes que saber que tienes que ajustar esa claro. curva de, de ventilación. Pero claro. yo realmente siempre he visto Radio. Radeon. Un poco como. No te vamos a desarrollar tanto la GPU es decir, los chips gráficos, y te vamos a meter sí. más memoria. ¿Sabes? Un poco como. Sí. ¿Sabes que lo barato es la memoria y lo caro es desarrollar el chip? Así que vamos Y por a eso sacamos las con 24 GB de VR. No, es que es que no tenéis. hables de temperaturas. No. <ríe> no. <ríe> a ver, yo, yo, yo te lo digo honestamente. O sea, quiero decir. Eh, ya es que Ya que decimos temperaturas, vamos a hablar de temperaturas No, no, no, no. Empezamos, con los sí, no, no, no. empezamos con los números, empezamos con los números. Dice, De hecho dice, nos dice Salva en el chat Que va a haber que ver la, la RX 7900 XTX Contra la 4080 Y que parece que van a estar en precios similares No es cuestión de que vayan a estar en precios similares o no Que eso ya lo hemos dicho Sino que tal y como ha dicho el propio desarrollador De las gráficas, están hechas sus gráficas o el tope de gama, que es la, la 7900 xtx está hecha para competir con la 4080. Han dicho ya desde un principio que no pueden competir con la 4090, que no están a la altura de una 4090. Entonces ya de base te han dicho, ¿quieres tope de gama, basto, absurdo, definitivo y gastarte 2.000 povos en una gráfica? Cómprate la 4090, no podemos hacer eso. Sí. O sea, te lo han dicho ellos, no, no así, es cosa nuestra. Aún así igualmente, si me voy a gastar el 1.000 euros en una gráfica... Yo, lo personal, preferiría invertir en Nvidia. Si tuviera también. menos, si sí, es verdad que me sería más jugoso y más tentable pillarme una. una a ver, radio. sí que es verdad que por mil pavos te puedes comprar una 7900XTX. Sí. Si me voy a gastar mil pavos en una gráfica, prefiero comprarme una 3080TI que me va a costar mil pavos. Sí. Sí. Yo Quiero decir, con una 3080TI, ¿qué, ¿qué no puedes hacer con una 3080TI? ¿Qué no puedes hacer? Una 3080TI. O sea, ¿qué no puedes hacer? Ya, literalmente, ya una 30-60 y tiras de todo. Literalmente tengo tengo una, 30, una 30, 30, tengo una 30-60. José tiene una 30-60. Y 60. FPS, ¿sabes? Verificamos, salvo Minecraft que está petadísimo. A ver, Minecraft depende de cómo lo. No sé no sé, si el... lo han, no sé si lo han optimizado ya, pero cuando lo estu... cuando lo tuvieron la última vez, o sea, Minecraft estaba optimizado como el culo. O sea, Minecraft se te iba no, no, a Minecraft los. Siempre está optimizado. Muy optimizado. Pues hay o sea, hay muy pocas versiones que estén muy bien optimizadas como la 1.18, 1.12. Sí. Uf, Literalmente que... cuando, cuando estuvimos probándolo en su momento eh, Minecraft estaba tirando con 60 grados de gráfica A 35-40 FPS Nos pusimos a probar en streaming Y bajaba 25-30 Con sus buenos 65 grados muy pero buena. others y partes de y todo esto pero, No, no, no, no, asícas, o sea, así Minecraft, Minecraft, sí. Minecraft. Pero, pero entonces lo que estoy haciendo yo así... De, no, en el de, streaming se ve bien, pero... ¿Qué en... en el streaming? que son, 5 FPS? No, no, no, no, en absoluto, lo que pasa es que en streaming se ve bien, pero en tu monitor se ve mal sí. No sé qué versión de Minecraft estás jugando tú o posiblemente... Posiblemente lo que pasará es que nosotros cuando lo streamamos fue cuando estaban optimizándolo para Windows 11 Y entonces la de Windows 10 estaba como estaba Ahora creo que la habrán optimizado un poco más, pero en su momento era una mierda, o sea... Pero escúchame, que yo lo juego en Linux y no he visto nada raro. Lo que no sé es cuántos FPS estaba haciendo la cosa. Porque qué Inigo no mide miedo. FPS? Pero es que yo literalmente. Yo no mide o sea, nada. A mí me más mal acostumbrado ya. O sea, yo ahora veo cosas, veo cosas a 60 FPS y me da toque. Me da, me da, me da yo puedo decir que. Bueno, probé Minecraft hace unos meses. Sí, le o sea, metí Ñigo, el, Ñigo tiene el Los shaders estos ultra realistas, con pack de textura, los shielders y tal. Los shielders vibrantes. Exacto De hecho creo que te quema, pasé, ¿no? Sí Quema la gráfica sí. esos, esos SADs queman la gráfica pues, si Pero aún digo? así eh, Me consigue llegar a los 60 sí es verdad que no podía tenerlo Todos los ajustes a tope Ni los chunks a tope Pero Claro que no Lo mismo, ¿digo? Es que yo le puse todo a tope Con los gráficos O sea con los gráficos Con los con los shaders Y yo quería llegar a mis 144 FPS Y me llegaba a los Joder. 120 Y la gráfica se quemaba ¿Sabes Joder, que mi gráfica No, no todo, subió macho. No subió de los 75 grados Con esos shaders ¿Sabes que 75 grados Es prácticamente tu T-Max? Que no subió O sea que, no? O sea me refiero No llegó Ah vale Eso es otro tema. O sea quiero decir Con todo al máximo Nuestras gráficas Nuestras gráficas Te dan como tal Se supone 83 grados de tope A partir de los 83 grados La gráfica no funciona O sea quiero decir No te da más rendimiento Porque está en 83 grados ya O sea no se, se defunde... B básicamente es, eh, al, al 98, 9% de rendimiento te da 83 grados la gráfica. En fin. ¿Qué llamas quemar? Vale, llamo quemar a poner la gráfica al tope de temperatura. O sea, eso lo llamo quemar. qué es lo que hace eh, el Overwatch cuando, lo tienes a, cuando estás en una partida durante más de 10 minutos. Quiero decir... Vale, ya sé que no pasa de su T-Max y si no sé qué y tal. Que estoy muy obsesionado con las temperaturas y que todo me da miedo. Darka lo sabe, Salva lo sabe, José lo sabe, todo el puto Mira, mundo lo sabe. Yo todo no he nada al respecto. Ya muchas veces te lo he dicho ya, pero no te tienes que rayar tanto con eso. No se te va a quemar la gráfica nunca. Porque ya sé que no se va a porque quemar porque no pasa de los 100 grados. Derretida. Ya lo sé, vale, ya lo pues, sé. Tranquilito, mi amor. No pasa pero tú tu, tu, tu plaquita de aluminio, este, este, Darka, este, tu plaquita de aluminio quemar, que no. se derretía tu ¿Eh? parquita, de aluminio que se derretía, Eh, no no eso es, distinto, eso es distinto, eso es un error de ensambladora, claro que es un error de ensambladora, no compréis xfx, SFX, SFX, gente, no compréis, es una placa de aluminio que venía que haciendo contacto a las memorias VRAM de la gráfica, que ya está demostrado por foros que jodían las memorias, en el sentido de que se desoldaban por sí. exceso de temperatura, sí, claro. a lo cual la marca dijo, oye, pues os damos este kit, que es el mismo la chapita de aluminio que vosotros en casa, desarmáis vuestra gráfica, quitáis la placa de aluminio, ponéis una de cobre y la instaláis, ¿cuál es el problema? Que ese kit lo estuvieron dando por soporte gratuito a la gráfica, nada más dos meses acaban de salir y dejaron de, de, de dar ese kit. Y ese kit ya no se puede conseguir, así que tuve que hacerme una mano. Porque Dos Darka meses. es un manita si es Jesucristo. Dos meses. Sí. Dos meses, sí, nada más. Sí. Dos meses. Salió la gráfica, detectaron ese problema, y dijeron, oye, te damos este kit, se le acabaron los kits de... Íñigo, de, de ¿cuánto tiempo...? Su pad y, tal, ...y dejaron de suministrarlo. Literalmente, Íñigo, eh, tú sabes la gente que para las cosas gratis las aguanta muy poco. ¿Cuánto tiempo ha habido para solicitar el Bono Cultural Joven, Pedrito Sánchez? A ver, pero, tres meses, pero, ya pero, está escúchame, pero escúchame compréndelo, tú estás vendiendo sí. esa gráfica que tiene errores, sí, ahora mismo sí. con un fallo, sí. o sea estás haciéndolas y vendiéndolas con un fallo y solo vendes vendes, das el, el, la reparación durante dos meses Que lo que deberían haber hecho es en esos dos meses Cambiar el sistema de fabricación sí No, no, no, no, no de, hecho, de hecho Es que precisamente es por eso que dejaron de suministrar porque Ah, pues mira, hemos detectado este fallo Así que vamos a diseñar otra gráfica y la vamos a poner a la venta Y vamos a sacar estas de la venta Pero el que ya se la compró en ese periodo Pues te jodiste Madre. Y es Correcto. el problema que tengo yo Me dice Daniel que te suba los ventiladores al máximo Tengo la curva de ventilación hecha a mano la tengo hecha yo, a mano. O sea, más psicópata sí, que yo psicópata, para temperaturas no puede ser. No puede. Todo el día, todo el día no lo estás recordando. Todo el día. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, eh, creo que le hemos dedicado suficiente tiempo a Radio y a las temperaturas semigráficas. Así que dicho esto, no, no, no, PlayStation. No, no, no, no, no. no, no, no. A yo, ver. Eh, menos mal. O sea... ¿Qué y digo, decir? tiene que decir cosas. Sí, tengo que decir cosas. A ver. Porque no me gusta cómo termina esas noticias. Venga. Yo tengo que decir. Póngale una líquida, Gaiska. Por favor, por favor, pagadnos para que pueda comprarle una custom a mi PC. Eso, punto número uno. Y punto <risa> número dos, menos mal porque yo estaba a punto de abrir. Eh, el, el, la cosa está de Twitch Para buscar cuántos Bits tienen que pagar para que cambiemos De noticia, porque esto está siendo Insufrible, tú hablando de temperatura Ah, no, no te grandes. preocupes, eso te lo puedo decir yo Cuando cargue esto, vaya ¿Cuántos son? No me acuerdo Ah, no, es verdad, o sea, suerte, no, no, hay, no hay no hay bits por... para cambiar de ah, noticia no, Ah, no, pues tendríamos que poner eso Sobre todo cuando hablas de hardware porque No, más... no hay, no hay, no sí, hay por bits favor. para cambiar de noticia Sí, por favor oh. Procedemos a hablar de PlayStation VR 2 Unas gafas virtuales de las que ya hablamos en su momento Pero que ahora ya tenemos, por fin, fecha de lanzamiento De verdad, ahora ya no es bueno Se lanzarán en Q1 2020, no, ya tenemos Fecha de lanzamiento de verdad, van a llegar el próximo Día 22 de febrero de 2023 Y van a salir con un precio de 600 pavos, conclusión Que os sale más barato compraros la Play 5 que las, que las gafas O sea, podéis compraros la Play 5 Por 50 euros menos que las gafas Sí cuando ahora mismo las Oculus, y me parecían caras Las Oculus Quest 2, me parecían caras Cuestan 300 pavos Y esto cuesta el doble Al... Y si queréis base de carga, para no tener que cargaros con un cablecito no sé, que Si queréis una base de carga, ton Mona para poner y tal Y encima mandos adicionales y no sé qué Son como otros 150 euros A ver Supongo que es porque tiene... Que os podéis comprar una 30-70 con eso ¿No es porque lo, las gafas como, si, como tal tienen como una gráfica dentro? ¿O esas eran las Oculus? No, creo, creo que no es ninguna de las dos, de he hecho O sea, yo sé que había unas gafas que tienen su, propio, en plan, su propia gráfica sí. ahí dentro ¿eh? la, la, la, yo, yo las tengo, las la USB 2 sí tienen su propio... ¡Darka, saca las gafas! GPU. ¡Saca las gafas! Pues eso, en plan, igual hay precios por eso, ¿sabes? Tenemos, tenemos ahí las gafas de Darka en pantalla Íñigo, por favor, ponme en pantalla completa, gracias Ahí, está, ahí estáis viendo a Darka Y que tiene su propio chip gráfico dentro Exacto, ahora mismo yo prendo aquí, tal cual y encienden, sin conectarlas a un PC ni nada Porque esto es, entre comillas, parecido a un móvil O una Switch De hecho el rendimiento se asemeja mucho al de la Switch uh -huh. Tiene como, creo que es el Snapdragon 420 O 440, no me acuerdo ¿Snapdragon es 420? Esto, es... sí, sí, no me acuerdo no, no me mucho Si los móviles de, tienen de, procesadores nada, mejores móviles, estoy, <risas> claro. estoy, estoy, estoy un poco perdido Y es eso es, Esto es un sistema operativo y una propia consola O sea, que la puedes usar así mismo tal y como están eh, dice Daniel que él siendo Sony no las hubiera sacado. Yo siendo Sony no las hubiera sacado tan pronto y a este precio. O sea, dirás, pero ¿cómo que pronto, ¿veis? Que la Play 5 lleva casi un año en el mercado, no sé qué. Ya, pero lleva casi un año en el mercado mal. O sea, quiero decir, no se vende la Play 5 sola, solo se vende por packs. Los juegos en que hay mercado. muchos no son retrocompatibles. Eh, muchos de ellos tienen bugs por todas partes. Tienen todavía mil mierdas que mejorar. Y sacan unas gafas. Perdona, perdona, ¿qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Fan de Xbox? No, en absoluto. O sea, literalmente tengo una Play 4 y no tengo Xbox. Ya, ya lo sé. Ya o sea, sé. quiero decir. Pero la gracia está en. O sea, yo, yo soy fan de Play. Sí, mientras se hagan las cosas bien. También. Soy fan de Nvidia. También. Si hacen las cosas mal, voy a decir que han hecho las cosas mal. Sí, Play la ha cagado. Sí. Es la verdad. O sea, quiero decir. Totalmente entendible. 600 pavos por unas gafas VR. 600. Con eso me ahorro literalmente 300 más y compro mi PC. ¿Sabes que la mía me lo Literalmente. 900. O sea, tú escúchame, Tú escuchas. 600, 600, 600 pavos. 600 pavos. Darka, ¿tú qué gráfica querías, cielo yo, la gráfica 3070. La 3070. Ah. ¿Sabes cuánto cuenta la, la 3070? Founders. 500. 550 euros. Lo he Te sobran ah, claro, 50 claro. euros. Te sobran 50 pavos. Para pagar la Amazon Prime, tú. Para pagar la Amazon Prime. <risa> <risa> o para pagar el Game Pass 5 meses. Ah, no. Y lo viene... Y lo único que obtienes es esto, pero que ni siquiera son su propia consola, sino Correcto. que te a una consola Correcto, o sea, quiero decir, gente, queréis comprar las VR para jugar juegos VR? Pensad una cosa, los juegos VR también hay que comprarlos Así que en vez de eso, os compráis una 30-70, 5 meses de Game Pass y solucionado Os regaláis, eh, no sé, ¿cuántas suscripciones? Son 600 pavos eh, Nos regaláis 600 pavos directamente al Paypal, o sea, se acabó Si, si, vais, si vais a darnos 600 pavos, os damos el Paypal ¿A qué sí, niño eh, sí, efectivamente O sea, no de os rayéis De hecho, si nos van a dar 20 pavos, les damos el Paypal, o sea, si hace falta Si so... nos vais a dar 10, también Suscríbanse, también Suscríbanse, por favor Suscríbanse. Eh, sí. Y sí, eso es lo que dice Daniel precisamente, que comentaba que comentaba Darka Que son una javascript que solo puedes usar en PlayStation No solo en PlayStation, solo en Play 5 O sea, ya está Amazing Ah, ah espérate, que encima ni siquiera sirven para otras plataformas No, claro Ah, no, bien, no O sea, las, no, las de... Claro, tú, la, tú, la, la, tú la piensa lo de la siguiente no. manera Tú piensa lo de la siguiente manera de, Nosotros te acuerdas que tenemos el DualShock Ha existido el DualShock, el 2, el 3 y el 4 sí. Y ahora tenemos DualSense Por ende, mm. de DualShock 4 a 5 O sea, bueno, de DualShock 4 a DualSense Hay un cambio, hay una modificación bastante tocha Con las gafas pasa lo mismo Entonces, eh, tienes en la VR2 Sistemas que no tenías en las VR normales Entonces, mm. si metes la VR2 a Play 4 Van a haber sistemas de las gafas que se van a rayar Porque tienen sistemas que no se están usando o no Y que van a hacer collide con otros o sistemas no. de las gafas ¿Quién digo? Están está hablando de solo hardware otra para las 5 Está hablando de hardware otra vez Cállalo, rápido Las Playstation VR 2 los son beats, para Play 5 Los bits, de noticia ya, por favor <risa> <risa> el pueblo ha hablado lo siento aquí el ahí. pueblo no es el director de gaming no, no, no, no, dice Salva no, no, no, no, no, no, dice no, no, no, Salva dice Salva que si alguien le hace un bitum de 600 euros es para probar a VR, es para ¿Qué? comprar super y probarlas sí. te voy a decir una cosita te voy a decir una cosita Salva muy importante y es se miente con esas cosas porque si no nadie te los va a dar Señor Salva, no pasa nada, tío. El otro día se me suscribió alguien por primera vez a Twitch. Si eh, quieres, ya que soy eh, millonario. Orgulloso. Pues ¿Qué, te doy, ¿qué cojones, tuviste como el... 12 viewers. Sí, pero pues se me suscribió ¿no? una persona fenomenal. Eh, eh, vale, pues ¿sabes qué vamos a hacer? La siguiente noticia es tuya. ¡Eh! Bueno, vale. Pues hala, <risa> empiezala, empiezala Dale para adelante. <risa> pues ya, de una pero, pero ni, escucha, ¿Ni la musiquita eh, ni nada? No, no, sin musiquita ni nada. Ajá. Pero también te digo una cosa. Eh, te ha soltado la noticia cuando esta es la noticia de Gaiska. Si hay. Una noticia que yeah. Gaisca tiene que dar en este programa El hombre Call of Duty Está ¿sabes? porque es el hombre matacosas, el pum pum El, el, el, el, el señorito Call of Duty. pum pum Le vamos a llamar a partir de ahora Y porque... si viviésemos en Estados Unidos y estuviésemos en el mismo instituto me daría miedo, ese mismo Correcto <risa> No, porque no soy el callado del salón, a la inversa, soy el que más habla de todos Y eso es igual de peligroso Efectivamente <risa> Siempre saludaba, siempre saludaba Venga Gaisca, dale, tira eh, pues nada, Call of Duty Modern Warfare 2 Ha salido ya ¿Cuándo? El pasado 27 de octubre de este nuestro 2022 Para Play 4, 5, Xbox One, Series XS y Windows Por si vivís debajo de una puta piedra Y no sabéis lo que es Call of Duty es un shooter, obviamente, en primera persona, FPS, desarrollado por Infinity Ward, en este caso se han encargado de este desarrollo los de Infinity Ward, y publicado por Activision. ¿Por qué digo se han encargado en este caso? Porque Call of Duty, por si vivís debajo de otra puta piedra, eh, tiene dos sagas, vamos a decir, importantes, que son Modern Warfare y Black Ops. Sí, Entonces, eh, de Modern Warfare tenemos eh, 1400 juegos, luego hay un Infinity Warfare, un Advanced Warfare, y luego tenemos la saga de los Black Ops, desde el Black Ops normal hasta el Black Ops 4. Entonces, lo que suelen hacer, suelen, insisto, suelen, es rotar un año eh, cuál es la saga que sacan. Entonces, el año pasado salió el Cold War, el Cold War es equivalente al Black Ops 5. Entonces, este año que ha sacado, pues el Modern Warfare 2. Y una cosa que me gusta mucho de lo que está haciendo Call of Duty, honestamente, no últimamente, es el tema de fusionar mecánicas. Es decir eh, ¿Qué es lo que hacen? El Modern Warfare antes era muy, hola, Primera Guerra Mundial Y el Black Ops era muy, hola, esto es lo más futurista que vas a ver en cuatro años En un shooter Y lo que están haciendo es modificarlo de manera en la que se vayan asemejando el uno al otro Antes el Modern Warfare apenas tenía movilidad Ahora en el Modern Warfare puedes levantar el arma y ponerte a correr eh, Antes en el Black Ops 3 había un jetpack Nuketown era eh, pff, lo más futurista que has visto nunca Con trenes de Elon Musk y cosas Y ahora no, ahora es todo mucho más normalito dentro de lo que cabe Tampoco tienes un jetpack infinito y no sé qué entonces, al irse acercando las dos entregas, se está consiguiendo llegar a un punto común en el que da igual qué juego salga cada año, que eh, la gente va a poder jugarlo independientemente de cuál sea la, la saga que prefieras. Porque si eres un puritano de no, es que a mí me gusta el Modern Warfare original, pues te vas a quedar jugando al Modern Warfare original. Pero si te gusta realmente la saga de Call of Duty y los avances que está haciendo, vas a ir jugando a uno y al otro indistintivamente de cuál salga cada año, porque se están asemejando mucho. Lo cual tiene bastante sentido. Y luego está la gente que juega al counter, que eso es otro tema. Eh, Salva dice que, spoiler, Guys, no ha jugado al Modern Warfare 2. No, correcto, no lo he jugado, pero me he tragado horas. Varias horas. ¿Qué sabes de Call of Duty, José? A ver, yo mi experiencia con Call of Duty es muy, muy simple, porque todos mis amigos mientras todos mis amigos de eh, plan, ya digo, en plan, esto es segundo de la S. O sea, cuando sí. tenía yo 12, 13 años que estaba el Black Ops 2 en su máximo esplendor, en plan, cuando era la pava ya todo el mundo jugaba. Todos mis amigos lo jugaban, y yo como no tenía play, pues no podía jugarlo. El Black Ops 2 no lo ha jugado. Eh, solo lo jugaba cuando iba a casa de mis amigos, mítico, pantalla de día de 4, y así. Mítico. Y era malísimo, eh, nunca lo jugaba. El Black Ops yo 2 es tremenda jugada. Yo era el hombre Minecraft, yo eh, todo fuera del Minecraft no me gustaba, yo, en plan, Call of Duty jamás me gustó. Fui... Jugador de Battlefield Pero de Call of Duty nunca No me gusta nada Battlefield es O sea, que, es que el mapa es tan puto grande Que no sabes qué coño haces O sea, era, que cuando te matan polla, es como que ha pasado? Era la polla el Battlefield 4 Tú, y lo jugué no gusta, en la, play, no la, la PS3 nada. Que te cagas Lo jugué bien nada, de, me Muy me historia bien. la polla Pero bueno, en fin volviendo a Call of Duty No sé eh, Me han salido vídeos del, del nuevo Call of Duty uh -huh. Me parece que En plan, los gráficos Y cómo está hecho Está muy bien He visto sobre todo Mucho de un personaje Ghost, creo que se llama Está muy bien también Me ha gustado Está muy bien, de hecho, en plan lo que es el contexto se está de la perdiendo guerra. Tal. El lore completo de Call of Duty, qué bonito que recuerdos <risa> Y ya está, poco más. Y el rap de Sarcor de Call of Duty Ghost, el mejor rap de todo el mundo. <risa> Eso estamos todos <risa> de acuerdo. Darka, opiniones. Bueno, yo, como mi experiencia con la saga de, de Call of Duty, Ha sido más bien con los Modern Warfare. Apenas Black Ops eh, Juega el 1. Juegazo. Los zombies me encanta He jugado el último que me lo regalaron. Al, ¿El Black Ops 4 eh, o el Cold War? War? Call War? Sí, lo jugué. Eh, pero si tengo que destacar algo de esa saga, es eh, el modo historia de, lo, de los Modern Warfare. Dark. El uno, ¿no ¿Has del jugado y del al mejor Call of Duty de todos acá Black Ops 2? No lo he jugado. Pues la el que... Black Ops 2 es el considerado por Nunca. todos. Toda la comunidad entera de Call of Duty el mejor videojuego de toda la puta saga. Han estado pues decayendo, que... han estado decayendo los Black Ops, pero el Black Ops 2. Y el Black Ops 3, a mí personalmente, yo conocí Call of Duty con Black Ops 3 como tal. Sí que es verdad que me perdí un juegazo con el Black Ops 2, sí, porque no tenía Play 3, jamás. Pero lo he jugado después en emulador, ¿Por porque Plutonium, y a chequearlo en Google. Pero yo fui de la saga del Black Ops 3, o sea, como tal, yo empecé a jugar Call of Duty con el Black Ops 3. Pero sí que es verdad que tanto el Black Ops 2 como el Black Ops 3 son joya. El Black Ops 1 está muy muy bien, pero con el Black Ops 2 directamente vinieron y dijeron Hola, somos Activision, buenas tardes. Y con el Black Ops 3, realmente, que estuvo muy muy bien... Fue cuando se vinieron muy arriba y dijeron Black Ops 4 y fue la cagada del siglo. Técnicamente, Te, el Black Ops 2 no fue de Treyarch, no de Activision, no. De hecho, tienes razón, de hecho, tienes tu razón. De ¿Es hecho, de tienes tu razón. A ver, creo, no, pero creo que o sea, Activision siempre hacía. O sea, creo que Activision siempre ha hecho los Call of Duties y se alternaban Infinity World con Treyarch, juraría. Pero el Black Ops 3 también es de Treyarch. O sea, la, la el Black yo... Ops 3 sé que es de Treyarch, pero no sé si es Treyarch Activision o es solo Treyarch. Yo es, que es, curioso, es que han cambiado porque... ahora el sistema Con lo de la compra de Activision de, por parte de Microsoft y tal Ahora está un poquito raro Entonces no mm. me acuerdo exactamente de quién ha, ha hecho cuál, Pero yo te puedo asegurar que el Black Ops 3 es de Treyarch Te lo puedo asegurar Porque he entrado tantas veces que he visto el logo 4.000 veces Me lo he comido ¿sí? <risa> o sea, Yo problema. que es yo, eh, mi, mi experiencia ha sido con, únicamente con los modern Warfare es Lo decir, que dices, Treyarch son los devs y Activision los distribuidores Correcto sí. Mm. De lo he jugado a todo, excepto es al último que Claro que no, no lo he jugado Y la verdad es que no, no muchas ganas no tengo y de Black Ops solo eso, nada más el 1, el zombies y la campaña, pues sí, también un poco, yo os lo digo, sobre todo zombies, campaña me quedo con los Modern Warfare antiguos. Yo os lo digo, Black las Warfare. campañas de los Black Ops son una mierda, en general son una mierda, pero los zombies de los Black Ops son Goth, Joder. y a pesar de que el multi no lo sea tanto, porque en fin, las cosas, en general los Black Ops son juegos que están muy bien diseñados respecto al PvP en general. Por movilidad y por el. Vamos a decir la estrategia que, que supone. Porque al igual que tú vienes a Counter, y el que tenga mejor aim es el que va a ganar en Black Ops, puedes hacerte cosas eh, muy estúpidas. Porque la velocidad realmente de gameplay, que eso es lo que a mí me gustaba, que eso es lo que yo he dicho desde hace mucho tiempo, que a mí jugar al Counter Strike en modo en modo normal, en modo de, de fusel de bomba, eh, a Rainbow Six y juegos similares, me costaba mucho. Y de hecho al LOL también cuando empecé, porque lleva muy al frenetismo. Entonces el tema de holdear. Yo no lo entendía, porque yo en el Black Ops 3 lo que hacía era dar vueltas al mapa Literalmente vueltas pasando por spawn enemigo y cargarte a lo que sea que veas delante Clásico O sea, porque así se juega el Black Ops 3 Porque literalmente tienes un jetpack que te puede levantar a 8 metros sobre el suelo Puedes deslizarte por el suelo, meterte bajo el agua y Cristo coño sabe qué más puedes hacer O sea, así puedes salir era. del agua volando, es impresionante O sea, el Black Ops 3 ¿Qué? es una joya Si no lo habéis jugado, os estáis perdiendo una joya Y si no lo habéis jugado, vas a venir a mi casa a jugarlo <risa> Con cadenas otra vez. Sí, señores, ya podemos saber cuál es el héroe favorito de Geisha en el Overwatch, ¿no? El señor fan de la Tracer. Porque literalmente... No, Tracer que va, Tracer que va. Me cuesta muchísimo jugar Tracer. Pero sí que es verdad que si un personaje en Overwatch no tiene movilidad, me cuesta mucho como Zarya. O sea, me gusta Zarya, pero me cuesta jugarla porque no tiene movilidad. Yo sí que soy Tracer Enjoyer. O sea, quiero decir... Es muy divertido de jugar. Te mueves como una... Perra loca, tío Disparas yo en... todo lo que se mueve Y ya está Y te vuelves Y no te hacen nada así ya, que, ya que Ya sí. que Darka entiende Del asunto y demás eh, Pero aún así Ya que este man es LOL player, Para que te lo sabía yo Era Morgana Support Morgana que <ríe> tiene La movilidad de una patata y entonces fue cuando Descubrí Pike y espérate que descubras a Kali Ya, pero es que yo juego support <risa> Pero sí, para, para la gente que no sepa Pike es un personaje de los que tiene una cantidad de movilidad absurda O sea, hay un punto ya en el que estás en late game eh, Te pildeas objetos, no sé qué Te tiras un par de cosas y de repente tienes 850 de movilidad Es absurdo, cuando habitualmente empiezas con 300 eh, Pero bueno, ya nos estamos desviando A cosas muy de mmm, Café para los cafeteros Así que eh, Pues no mucho más, hemos hablado del lanzamiento de Modern Warfare y nos toca otro lanzamiento Y bueno, chavales, toca hablar de uno gordo, uno gordo. Eh, ya tuvo controversias en 2018 con el supuesto robo del GOTI del año, aunque bueno, técnicamente sí que fue algo de robo, ¿eh? no puedes robar dos... el goti de un juego que no ha salido? Escúchame, escúchame, por favor, <risa> perdona un momento, por favor. Eh, este, este presentador aquí no, no sirve ya, no, hay que cambiarle. Íñigo, ahora eres tú, ¿vale? Esta vale, vale, perfecto, venga, venga, <risa> venga, venga <risa> dale, dale. dale <risa> la cosa, <risa> <risa> la cosa. En 2018 nuestro querido nuestra querida franquicia de God of War, vale, uh -huh. creado por Santa Mónica Studios, bueno sí, desarrollado por Santa Mónica Studios y distribuido por Sony, uh -huh. eh, le robó el GOTI a Red Dead Redemption, vale, a Red Dead Redemption 2, el uh -huh. God of War 4 en este caso. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que este año hay un muy bonito debate sobre si God of War Ragnarok, que es el juego que se va a estrenar ahora. Bueno, se ha estrenado ya, de hecho se estrenó hace hace dos dos días, días. el 9 de noviembre. Uh -huh. eh, se llevará el Goti o se lo llevará Elden Ring. ¿Qué pasa? Que sus calificaciones en todas las reviews que tú puedas encontrar son iguales, iguales, en plan 10. 10, todo ya, 10. Ya, pero el Goti este año se lo va a llevar Elden Ring. Todo 10. No te flipes, chaval. Ya, pero el Gotti de este año se lo va a llevar el Elden Ring. La cosa. José, ¿qué nos apostamos? No va a apostar porque sí está muy reñido, o sea, muy reñido. Apóstate algo, apóstate algo. está muy apóstate reñido. Algo. Carlos, ¿qué no apóstate nada? algo. que no me voy a apostar nada. Apóstate algo. Que no va a apostar nada. Apóstate algo. Vale, va. si lo gana el de Ring, regalo una sub. Vale. Si sí, y hecho. Vale, vale. Y si lo gana y si lo, y si lo gana, si y si lo gana God, dos guard, tú regalas una sub en mi canal. Venga, ya está. Arreglado. <risa> en fin Que si alguien clipee esto Yo En fin El juego God of War Ragnarok Aparte de De haber salido hace dos días Probablemente sea uno de los últimos juegos De calidad alta Para la Play 4 Ya probablemente se pare De hacer este tipo de juegos Para la PlayStation 4 Le va, le va a costar muy fuerte A la Play 4 De hecho loco, ya, hay videos, ya loco, hay videos hay de loco. PS4 Si ya de por si sí suenan como aviones Ya hay videos de que Casi que peta ¿no? me o sea, que tengo literalmente <risa> un, Tengo literalmente la Play En un soporte vertical y el soporte tiene dos ventiladores que van a 3.000 RPM. Y poniéndolos al máximo, Oye. se sigue sobrecalentando. Y en fin, el, Godo, el God of War Ragnarok, que va a ser la continuación del God of War 4, que salió en 2018. Vamos a continuar con la historia de Kratos y Atreus y Mimir, en este caso también, ya que le han sacado de un árbol. Daniel el... también ha puesto una sub. Daniel también ha puesto una sub. Una sub. También ha, Daniel también ha puesto una sub. ¿Pero a, a qué? En plan, a, O sea, a, a Daniel, una Daniel regalas una sub igualmente. <risa> ¿Cómo va esto? O sea, si, si, gana Yo, el de, si gana el Denbrick, nos la vas a nosotros. Si gana God of War, se la das a José o cómo? Ya que estáis seguirme. ¿Cómo va esto? Twitch.tv. <risa> eh, pon, pon porfa, salva el link en el chat del de canal de José, que es barra ser En fin, la cosa. Eh, y eso, vamos a continuar con la historia de Kratos y Atreus. Eh, no he querido spoilearme de nada, por lo tanto tampoco voy a spoilearos. Solo voy a deciros que eso probablemente, o sea, está clarísimo: el panteón nórdico se muera. No, Daniel dice que Gotti go. Daniel, genio. Vale, pues entonces ya que, ya que está tan seguro, <risa> que no, si lo gana no el Denrich, de nos das las para nosotros. En fin, y eso. <risa> ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que el panteón nórdico probablemente caiga. Y yo espero. Esto es algo ya mío, en plan, yo creo que. En algún punto de la historia de los World of Wars se va a tener que morir Kratos. Yo quiero ver un juego solo de Atreus. A ver, es, estás diciendo literalmente algo equivalente a que se muera John Wick o algo. O sea, quiero decir no. O sea, quiero, quiero decir ¿Me no. Me da igual. Me da igual. Yo creo que sería una renovación entera. O sea, probablemente... O sea, renovación hasta... de piedra lunar, no te jodes. Probablemente alguien es, vea esto en Reddit y se va a cagar en mis putos murras, <risa> Pero La mitad de la me, comunidad del En Kratos no murió en el God of War 3 Ya, ya lo sé, y tampoco, y tampoco es probable que se muera en este juego Pero espera, me gustaría que en un espera, futuro ¿Kratos en el God of War 3 es Dreamon de Aerosmith? Sí no, es en el 1, es en el 1, es en el 1 donde se trimon. En la primera escena del primer juego es cuando se tira del precipicio. Impresionante. Eh, los dioses del Olimpo me han abandonado. Yo quiero, quiero, quiero ver eso, tío, es que quiero ver en eso en juego, in-game, y poner la, la, y, la canción. Y eso, que espero lo mejor de este juego, para el que no lo sepa, me he pasado el God of War 4 al 100%, en plan, todos los trofeos, todos los logros, todo lo que se Pero podía hacer en ese juego. lo paga Pedro Sánchez o no? No, porque no tengo el bono cultural español. ¡Ah! No, me lo, no me lo aceptaron. Dios. No me lo aceptaron por mi condición Inmigrantil ¿Sabes? Esa, esa palabra existe. Ñigo, no no existe. Eh, no. no, Confirmamos, existe. Que no. no <risa> existe. Confirmamos que no. Confirmamos que no. ¿Estás discriminado por Pedro Sánchez? Sí. Sí. Efectivamente, Definitivamente sí. sí. ¿Y por ende vas a votar a Vox? Por ende, no voy a votar a nadie porque no puedo. <risa> Vaya, <risa> Vaya. Vaya. te eh, sí, lo has explicado. Eh, eh, quitándonos un poco estos temas políticos por delante. Políticos sociales. ¿eh? Eh, hay una noticia muy bonita que se viene. Así que... Vale, así no. que... Bueno, espera espera espera espera, <risa> espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Íñigo, Íñigo, para pasar a la siguiente noticia, quiero que pongas ahora mismo en pantalla el clip que te he pasado yo por telegram, quiero que lo pongas, vamos a ver el clip entero con el audio incluido <risa> y luego vamos a Escucha, pasar noticias. Escúchame, las, las transiciones de noticias no se hacen así. Me da igual. Iba en a decir música maestro, pero gáis que me ha cortado. No sé sí, bueno, Ay, en, cua Dios, en cualquier Dios. caso, vamos a poner el clip, lo vamos a ver entero Cali, para que la gente se haga la idea y lo ponemos. bueno venga vamos a ver el clip no, no vamos a entrar con toda la potencia de fuego no, let's fucking go. vamos a ver el clip no vamos a ver el clip porque no tenemos sonido del clip darme un segundo darme un segundo por favor Íñigo está, es, está es ultimando al... partimos sí, de eso eso es, la es que de verdad yo y el lol son dos cosas que no <risa> nos dio problemas técnicos en tú. sintonía por favor a ver, ¿tú qué hay, compramos carros y camionetas para desmontar Venga, vamos. Vale, que conste que esto es de la partida de JDG contra T1. Eh, una jugadita de. No, de hecho es la semifinal. Es, es la, la cuarta partida de la semifinal. La final de Podemos ver una jugadota por parte de Gumayushi y Faker, que por cierto, ambos son familia. Gumayushi y el Faker chiquito. Vamos a escucharlo. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! padre. Y ya estaría, y con eso hemos visto Vámonos el clip, sernazo, todo tuyo. Vale, pues, ¿de qué vamos a hablar ahora? Como ya lo habéis visto, vamos a hablar de los Worlds 2022, el mundial de LOL para los amigos. Me qué mundial tan bonito. Es que de verdad, menos mal que esto no es la radio porque ya me hubiesen echado hace 7 años. Eh... <risa> Escucha, escúchame, esto, esto, esto es sí es la radio. Serio. Esto es un podcast serio. Eh, perdona. Será un podcast serio, pero no es la radio. O sea, técnicamente Técnicamente es, radio es la radio, golf. técnicamente sí, es la radio, técnicamente no es un podcast serio, así que mal los dos. Eh, de esa especializada. De mundo, esa especializada video. de videojuegos. En fin. Eh, estos es worlds Tenemos música? No, no tenemos nada, no tenemos nada. Vamos a poner un poco de de de de Déjame no play de mienda, venga. Sí. Sí. Ay, en fin, eh, eso. Eh, esta final o sea esta final estos Worlds 2022 fueron disputados en primero en Ciudad de México y luego en Estados Unidos no recuerdo en qué parte sinceramente pero... eh, no fueron en San Francisco Eso, California puede ser Creo O sea que... los play-ins y, y la fase de grupos fueron disputados en Ciudad de México eh, de a hecho mí, a mí me matas y de... te digo que se hizo aquí al lado en Europa eh, no, no, no. no, no, no La final No, no, no No, no, no, no, no. no, no, no. no porque me tuve que quedar Espera, no, despierto miento, hasta no, las 7 miento, de la miento, mañana miento, para verla Miento, miento, ¿Atlanta? Sí, puede ser Vale, por ahí, por cuadra. ahí Atlanta. No, de hecho San Francisco, me suena más a San Francisco Yo creo que era San Francisco la Ahí cosa, me hizo más, Atlanta eh, Nos vamos por las ramas Eso, eh, empezó jugándose los playings en Ciudad de México De hecho, de ahí viene un meme de los ganadores del Mundial, por cierto Que fueron DRX con nuestro querido... <ríe> ¿Qué me dices, Gaisca? ¿Qué música, Íñigo. Que no? Que no hay música. ¿Cómo que, que no? Que... ¿Dónde está mi música? Tu, tu música no está. Lo ¿Por qué es no esto? está? ¿Lo que es esto? Pero eso tampoco tiene sonido. ¿Quieres que ponga el sonido? ¿Quieres, po que, ponga sonido? No ¿Quieres... ¿Quieres ah. que ponga el sonido? No quiero música. ¿Quieres que ponga el minuto decisivo de este vídeo? Lo voy a poner. No, porque está hablando bof, José. Bof, bof, Mirad, esta, esto es la última partida de la final. Eh, aquí, sinceramente... Keria, el soporte de T1, SK Telecom para los amigos. Sinceramente, me parece el MVP de todo el mundial. Mira lo que te digo. Ni siquiera de esta partida. De este. De esta. De este bracket. No, no, no, no. Keria para mí es el mejor soporte que hay ahora mismo en el competitivo de LOL. Sinceramente. Pues habrá que y Gumayoshi. Gumayoshi es otro, otro MVP. En este. En esta. justo en esta. En este conjunto de partidas de, de. la final. Se robó dos varones y un bendito dragón. Con la Q de Varus, Que eso ya no era una Q de Varus Eso ya era un Smite, chaval. O sea lipas eh, la cosa por si no lo sabéis la Q de barso es una flecha todo gorda que la carga sí. y la tira de hecho, hecho mirar ahora creo que es aquí donde se lo roba o no no aquí no aquí no es aquí no es es mucho atrás muy atrás muy atrás la cosa que ganó drx claramente le ganó a t1 tristemente yo iba por t1 sinceramente pero bueno en la vida no, no se tiene lo que uno quiere se quedó ¿no? despierto hasta las 5 y media de la mañana para no. ver a su equipo favorito pero esto es una historia muy graciosa porque me quedé en plan estaba en Santander vale visitando a mi madre y tal Y... Tenía que ver la final del mundial porque si no la veía me moría por dentro. O sea, me, me, me iba a dar un ictus y tuve que verla. Por ende, me ves a mí a las siete y media de la mañana, recién acabado el mundial, cagándome en mis. Porque. Ha perdido Tijuana. No, el mundial y yo iba por Tijuana. De hecho, lo acaban de perder aquí. <ríe> sí. Aquí de hecho, en, ahí es, vale empezar en este a momento. Lo, lo están perdiendo ya eh, está, Se está perdiendo gente Se pierde gente Aunque no me gusta admitirlo Faker troleó en la última partida Troleo que te cagas ¿Cómo puede trolear Faker? No troleó, pero lo jugó muy mal En plan, sí. literalmente Alex El capo modo yo mate a Faker Sí, sí Y totalmente. Faker troleando en un mundial Ahí abajo esa cara que tiene Sí, de, hay oh, Dios ahí tenéis ahí abajo a Faker viéndolo oh, ¡Ay, Dios mío! Tristemente, perdieron Faker, Gumayushi y Keria Que para mí son los únicos que importan de Tijuana ahora mismo Y aquí y... ya, aquí ya pasa a con por Navi, minutos. no te preocupes Aquí... Aquí pasa algo muy interesante. Resulta que eh, Def, que es de hecho acaba de matar por ahí, Deft, el eh, ADC de DRX y Faker fueron al mismo instituto. De hecho, en una entrevista el mismo Def dijo que su sueño era llegar a superar a superar a Faker, el rey demonio para los amigos de aquí entendidos del, de lo que es el competitivo del LoL y que una cara de, in, de enterado. Mira, mira, mira, mira, mira qué cara. Mira ¿Qué, qué. ¿Qué pasó, Estoy, chavales? Que... Yo estoy, yo estoy en plan procesando todo lo que estoy viendo. ¿Para mí LOL? Vale, yo os voy a ser completamente sincero, yo de LOL sé un carajo, no sé nada. Y siempre que me ponen algo de LOL es un montón de colorinas. Mira, mira, mira, mira esta no. Y yo digo pero Me pasaba, me pasaba, me pasaba muy fuerte, me pasaba. Este momento es muy triste lo que estás viendo ahora en pantalla. La realización televisiva de esto es maravillosa porque te enseñan a estos de puta madre. Y de repente, mira Faker, mira Faker, mira Faker. Faker se quiere morir. Cinco años, cinco años sin ganar el mundial, Faker que viene de ganar todos los mundiales que disputaba en Estados Unidos, todos los ganaba. Vino y pierde contra el otro equipo coreano que llegó desde los play-ins, desde el primer, la primera fase del mundial, donde están más abajo. Mira al mira pobre mi Kerry, al pobre Kerry, tío. tío. El pobre Kerry, tío, Madre o sea, es mía. muy duro, muy duro, te lo juro, Madre es muy duro. Iñigo, Iñigo, que son asiáticos, que literalmente estos son los míticos O sea, después de esto va a venir su padre y le va a decir: No, you are useless because you lose final. Porque son asiáticos. Mira, mira, mira y cómo son así. Habla, y que... los padres de los asiáticos son así. Eh. Literalmente, los padres de los asiáticos son así. Van a venir y les van a decir: You and you useless because you lose final. Porque son así, tío. Porque son así. Mira, es que te lo juro, eh. o sea. Eh, de verdad. Pero se están apoyando entre ellos. Qué bonito, qué bonito. De, ¿De verdad, fuera de bromas. Eso está muy bien, eh. Eso está muy bien, tío. Sí, sí, sí, mira. Sí, sí. Le, si literalmente al, al pavo que le acaba de dar un abrazo, a es este que quería, ¿no? El Pau que le acaba de dar un abrazo a aquella que ha ganado Está llorando porque le da pena Tú, O sea, para que os hagáis una idea Yo llevo viendo el competitivo de League of Legends Desde 2015-2014 Y sinceramente, en mi más Humilde opinión, esta Ha sido la mejor final de todos los Worlds que he visto en mi vida o sea, Pero no os veáis las 5 horas de streaming No. Ha no, sido no. la mejor final De todos los Worlds, diría yo, eh muy equilibrada, eh, un desenlace de una historia muy bonita. Hay un best moment de media hora, 40 minutos, tobónico. O sea, Faker, decir? Faker y Gumayushi siendo primos eh, en el mismo equipo contra Deft, que era. Plan, que iba al mismo instituto que Faker. Todo esto, de verdad, es súper bonito. Parece hasta de película, parece de anime esto. Parece blanco. José estás bien, estás sudando. Eh, de, no, hace bien de, de, cabrón, de y no película tiene que ser la cara de los vecinos tuyos, escucharte gritar a esa horas Bof. <risa> Por suerte no estoy gritando, yo no soy Carmona ¿sabes? Literalmente mi vida, o yo, sea que no si soy... acabaste de escribir mi vida Yo, por suerte no soy Carmona, entonces yo, todo, estaba, yo estaba sufriendo yo en silencio Mi estaba... madre le pide perdón al vecino porque yo chillo O sea, <risa> o sea, mi madre me ha venido mil veces diciéndome en plan No, es que yo voy luego a donde el vecino y le digo que lo siento porque estás chillando mucho yo Y no me dice, que... no, si no pasa nada, no sé qué Yo sinceramente, yo creo que sé, tío, el olor eh... interno los pisos que estén al lado del tuyo tienen que ver su precio reducido 100% el de encima el de debajo, 100%. izquierda y derecha ¡Venga! Su precio, su precio tiene que ser en plan como el 20% menos Porque el precio no es más. Pero míralo por el lado positivo Entonces permito a gente joven poder alquilar un puto piso ¡Toma! ¡Vamos! España porque el mercado, verdad, porque vamos, el mercado inmobiliario vamos, está vamos, como el culo ¡2008! ¿sí? 2008 ¡Vamos! <risa> ¡Mi puto ídolo! Bueno, y ni te digo los vecinos del estudio, ¿eh? <risa> Nosotros tenemos la academia allá al lado, que sí, se, la, se caguen mis putos y, muertos. Y la puta academia de inglés ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, y se caen mis putos la. muertos cada vez que grabamos algo. Bueno, y hasta aquí las noticias. Por <risa> Pues vamos ya con la recomendación, entonces, a, par a partir de que Sernazo ha dicho que yo presento yo presento. No, eh, me, no me porque <risa> es otro tengo que decir yo. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no te te Iñigo, que te jodes. No, Íñigo que te jodas Ahora me llamo Darca. Como... En Darca. En caso quién tiene que hablar? Pues ese. Darca. Venga, te dale. queremos. Dale. Yo también os quiero. Y por eso nos traes un jueguecito, Venga, cuéntanos. Es Hoy un jueguecito o te es una juegos saga juegos. como la última vez. Sí. Hoy vamos a <risa> Es un o es una saga. Sí. <risa> es que seguirte aquí es complicado Hoy voy complicado. a tener, de hecho, a un poco lo que viene siendo mi terreno Mi terreno, el terreno de Salva aquí presente en el, en el, en el chat Si recomiendas pido, si recomienda pido como ha dicho Salva, te cancelo del tirón Joder, que no voy a recomendar el pido. Ah, chico, bueno, así. pensaba Ah, claro, vale, es verdad que tú no lo sabes El que lo sabe es el, el señorito Iñigo, es verdad Es verdad, verdad. Vale, vale Te dejo pasar, vale Pues eso, os voy a tener un poco lo que viene siendo a nuestro terreno, a mi terreno Os voy a recomendar Touhou pero no cualquier Toho. Bueno, para aquellos que no lo sepan, eh, por así decirlo, Toho es una saga de shoot and ups, como lo de las navecitas, está en scroll vertical, se usó sí. mucho a las recreativas por los años 90. Bien, pues en eso se basa lo que es esta saga. Pero es eh, que básicamente, como el meme dice, va de super mariconas voladoras, matándose unas a otras y esquivando un montón <ríe> de balas. Pero no voy a recomendar específicamente eso. La M palabra, nos acaban de recancelar en Twitter. Cancelato. ¿Qué de palabra? ¿Qué de palabra? No he dicho la de palabra? La M palabra. palabra. Has dicho la M palabra. ¿Sí? Ah, la M. Bah, no, la bueno, que... Que M. empieza por N, Ma no, y no, termina Ricón. Sí. En... sí, correcto. <risa> no os preocupéis que aquí se puede decir. No os preocupéis que no nos reportan. No tenemos tantos videos como para que nos reporten. <risa> bueno, vamos, vamos a hablar del juego en concreto. Pues, ¿Cuál de ellos? No es, no es de la saga oficial, del de la saga canónica, sino es un fan-made. Es un fanmate de esta saga que no tiene nada que ver con el género Shooting Up, sino con el me género metroidvania. Os voy a hablar de Toho Luna Nights que es ¿Coña? hasta el día de hoy el fan-game basado en la saga de Toho más famoso. ¿En qué se basa Toho Luna Nights? Pues, como bien lo dice, es un metroidvania. Tú entras a una sala, te encuentras un montón de bichos, los matas, consigues ítems, puedes matar más rápido, al matar más rápido, puedes conseguir más ítems... Nada nuevo que se, que se haya inventado, pero, pero, pero, pero, este juego tiene una mecánica ¿Es muy pixel curiosa, art. y es que juega, sí, es pixel art, tiene lo que es rollo arte pixelar y mm, estilo 2D, Metroidvania 2D, tiene una mecánica muy curiosa y es como estáis viendo en pantalla, que podéis parar el tiempo, es decir, que las propias alas, las propias mecánicas dentro de, de la vida de los bichos, de los formatos de ataque, de los enemigos, de los bosses, lo puedes tú cambiar con esta mecánica muy bonita, donde puedes parar el tiempo. Es decir, que estamos combinando un juego no solo de Metroidvania, donde coges ítems, matas cosas, sino que también tienes que tener en cuenta el timing. Es decir, mismo un boss que tú dices, va, ah, pero es que esto es más imposible para el, el equipamiento que tengo, para la cantidad de maná que tengo, porque sí, el maná es limitado en este juego, que es con lo que y eh, dices, pues vale, esto no me lo puedo pasar, esto tiene que ser de otra forma y tal. No, pero espérate, que tienes que usar el tiempo. Es decir, tienes que saber cuándo parar el tiempo, dónde atacar al enemigo, dónde posicionarte. Y eso está muy, muy, muy bonito. Y muy, muy bien llevo tocado en este juego. Y por así decirlo, el juego está, entre comillas, bastante asequible en Steam. Ahora mismo está a 14 pavos. Pero es rara, es rara la vez que cuando haya oferta, este juego no esté también en oferta, no esté en descuento. Y lo llegué en su momento a comprar por. 2-3 euros, así que oh. muy recomendable. Eh, perdona, este juego no será una yo-yo referencia, ¿no? También, porque justamente la personaje, eh, nuestra protagonista en este juego, Sakuya, es una, perso es una referencia directa de Dio Brando. Ya decía yo que vi ataques con cuchillos, yo -yo. ya decía yo que vi ataques con cuchillos con el tiempo parado, ya decía yo, ya decía Exacto. yo, ya decía yo, ya está, por eso hay que comprarlo. Yo otro, yo uno yo uno muy recomendado, seas o no fan de, de Mundillo. El juego, el juego es muy, muy, muy, muy, muy divertido. Y 100% recomendable, y ya me lo paso ya tres veces. Hay, me, hay un ending secreto. Entre comillas, spoiler, pero. Eh, no, no, no, no, no, spoiler. <risa> no, spoiler no. no es spoiler, no es spoiler porque no he dicho cómo llegar al ending secreto. Ah, no, bueno, pero si pensaba. Lo, es decir, que cuando tú piensas que estás pasado el juego, no te has pasado el juego. Así pues, que tengan eso en mente. Pues recuérdanos el nombre y dónde está. Toho Luna Nights y está en Steam. También en está, Steam. creo que por Epic y si mal no. Re, sí, por Steam y Steam y Epic. Y por el Steam Verde si queréis, pero. ¡Eh! No, yo no he dicho nada, no he dicho nada. Eh, no he dicho nada, no he dicho nada. <ríe> no he dicho nada. Esca. Y dicho esto, hasta que ha llegado este episodio número 55. Eh, oye, un poquito, un poquito tenso, un poquito ¿No intenso, hemos hecho ¿también? la rima en todo el episodio? Eh, literalmente no. no eh, a ver, a, ver, a ver, tampoco he dicho, tampoco he dicho el número muchas José, veces. José, no hemos hecho la rima en todo el episodio. ¿Cuál es el número de este episodio? 55. Bien, dicho esto. Esca, <risa> que <te> la <risa> es que no se puede aguantar? Bien, eh, dicho esto, Esca, por favor. Está Darga muriéndose <risa> también. Sí. Claro. Eh, hasta que ha llegado este episodio, se acabó. Eh, muchísimas gracias como siempre a mí por la producción, por por abrirnos la puerta. Por proveernos con energía sonaba. para el día de hoy y, y, y por y por también control de calidad. Eh, aunque bueno, calidad esto la que tenga. e Íñigo! <risa> gracias por estar aquí hoy, por eh, calidad, por llevar a cabo el sonido de este eh, programa. Es que creo que en cualquier momento que he hecho... Con ¡No lo sé, vi, tú sabrás! Creo que en cualquier momento vamos a poner aquí un, un, una luz. Uh -huh. Que vaya cambiando En cuanto llegue a rojo Es que estás gritando demasiado Y te tienes que callar Y te muteo el micro ¿Qué te parece? Me parece No. Eh, Gaisca, por favor A ver, literalmente Salva dice Durma Aproximadamente Un total de 69 veces por episodio eh, ¿más que número más curioso, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué número no acabas de decir? Puede terminar ¿Más este Más allá programa, de eso vaya. Darka, gracias por acompañarnos Una vez más por Skype eh, Una hora menos en Canarias Como siempre te queremos hora, muy fuerte. Gracias retraso, que no solo la hora en el retraso. También gracias por aguantarnos. Gracias por aguantarnos. No, gracias por aguantarnos ustedes. Ah, tío. bueno, no, yo creo que es más difícil a la inversa, Y José Andrés, caballero. <risa> Esperamos que las cadenas esta vez sí que funcionen y podamos tener <risa> por aquí <risa> más. Eso cerca. es verdad. mis cadenas van también para lo de la videoconference. Eh, te lo digo yo. No. <risa> Dios, <risa> estoy desencadenado. <risa> Espera, eso me recuerda, creo que es Silas en su baqueo, en fin. Sí, eh, sí. Y bueno, dicho esto, ya gracias por último a vosotros, gente que nos está escuchando, gente que nos está viendo en Twitch, YouTube y todas las plataformas en las que estamos, por aguantarnos también que es complicado. Eh, y creo que voy con el drop, puede ser. Más noticias. Y juraría que sí. Más, no más noticias, eventos cruciales y entrevistas dentro de muy poco. Darle like. los. vemos. Pues eres un noob, eres un noob, ni la has claro. Íñigo, cállate. Se ha acabado el programa 55. Cállate, no Salva, tienes derecho a no. hablar. no. Gracias por escucharnos.